en este caso. Para ustedes, eh, ¿cuál es la relevancia? Si lo podría, podrían describir, eh, ¿cuál es la, un poco ya lo, lo, lo habló Martín, pero ¿qué otros aspectos son relevantes eh, para el por qué fomentar aún más eh, la enseñanza del software libre en las universidades? Tal vez desde Chile, ¿qué, qué te parece, Carlos? Sí, eh, yo creo Sí, yo creo que paradigmáticamente, eh, hoy, más que nunca, eh, trabajar desde la Universidad del Software Libre nos permite poder romper un poco el paradigma que se estaba estableciendo antes, como decía Martín, pero hoy con la pandemia vino de superón, vino fuertemente y se dio como una verdad revelada. O sea, llegaron estas esta, esta empresas con su generosidad, como yo decía. Eh, y pasamos justamente a una realidad eh, dada, determinada. Eh, yo creo que hay el valor público que tienen las universidades de poder contribuir justamente a, a trabajar software libre, apunta justamente a democratizar el conocimiento, la cultura, eh, la información, y sobre todo eh, pensando que uno de los eh, elementos más complejos y más trágicos que nos va a entregar esta pandemia es la mayor esprecha y la mayor desigualdad que se van a generar entre muchos estudiantes, entre la población, eh, y sobre todo porque eh, si algo no ha dicho la pandemia, es que mmm, la enorme exclusión que existía eh, previamente, la falta de regulaciones eh, y de normas en materia de, de datos, de soberanía, eh, también... Eh, a nivel digital, eh, son temáticas importantes, incluso mucho más allá del acceso y cobertura a herramientas tecnológicas que nuestros estudiantes, nuestras familias tienen. Eh, de, definir un rayado de cancha normativo es fundamental para poder avanzar nuestras sociedades de forma mucho más eh, igualitaria, mucho más eh, respondiendo a una justicia social eh, fidedigna eh, y que nos permita, por supuesto, profundizar nuestra democracia. Eh, es una oportunidad, yo creo que hay, hay mucho que puede contribuir, por supuesto, el mundo universitario desde esta mirada eh, a través del software libre eh, y ir eh, sembrando justamente una ruta de, de cambio. Eh, pero bueno, hablamos de enseñar, de, del aspecto tal vez más de la currícula, eh, eh, desde la tecnicatura de software libre en Santa Fe, ¿Qué, ¿Qué aporte también se hace desde una visión más horizontal, tal vez, de la extensión o de cómo, cómo también está esa comunicación con, con la comunidad local, no? ¿Qué, qué sucede allí, Martín, con, con eso? Sí, eh, lo, que, lo que se trata de, de hacer, digamos, o sea, lo que tratamos de hacer eh, como, como tecnicatura, digamos, eh, de software libre, digamos, es esto, tratar de meter el software libre dentro de la universidad, ¿sí? Y, y esto es cambiar, como, como decía Carlos, un paradigma de, de, de una pedagogía de software libre, ¿sí? Que, como decía Carlos, bueno, hay que horizontalizarlo, hay que buscar otras lógicas, ¿no? Y esas lógicas, si bien el software libre siempre se discute que, o se, se charla que nacieron en los centros de investigación de, la, de las universidades y demás, bueno, hay cierto, cierta alejamiento, cierta brecha, por decirlo, entre, entre la realidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno creemos que hay que articular fuertemente con, con las comunidades, digamos, ¿no? Y esto es eh, aprender también de cómo aprendan las comunidades o cómo generan con, con, eh, conocimiento y cómo generan ar, eh, artefactos las comunidades, digamos, ¿no? Eh, entonces, siempre es una, una forma más de, como, como dice Margarita Padilla, que son hacedores, digamos, de, de, de la las comunidades hacedoras de tecnologías, digamos. Entonces, es esto, hacer, digamos, y aprender haciendo, ¿sí? Eh, romper un poco la estructura más eh, académica, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, de, bueno, de, de, de, de, de libro, sino que ir mechando esto de ir a aprender eh, de una manera eh, horizontal y, y práctica, digamos, ¿no? Y... También pensando que articular esto con las comunidades, de que hay muchas cosas para aprender de las comunidades y, y hay formas de, de construir artefactos de manera conjunta con las comunidades, digamos, ¿no? Y, artefactos y conocimiento, obviamente, ¿no? Eh, hay muchos ejemplos interesantes. Eh, uno que se me viene a la cabeza, el primero que se me viene a la cabeza es el de redes comunitarias, ¿sí? que donde las redes comunitarias, por lo menos acá el, el caso de Altermundi, no sé si lo conocen, es un caso donde se construyó, primero, artefactos, modificaron artefactos para que cambien su, transformen su, su funcionamiento y después construir artefactos, ¿sí? Desde las comunidades, ¿sí? Eh, artefactos tanto software como hardware para para, para redes comunitarias, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo que me parece muy relevante, digamos, para, para como, como, como como integral, digamos, ¿no? Donde en estas redes comunitarias también cruzan muchos movimientos, digamos, esto que decíamos antes del software libre, digamos, como movimiento social. Bueno, las redes comunitarias hay un fuerte eh, una fuerte idea de, bueno, trabajo para la gente, con la gente, y... Eh, Trabajo también de, de manera eh, de, de una, una inclusión muy fuerte de los movimientos de género, también, digamos. ¿no? Uh -huh. Esto quería... Bueno.